Sí, Aquí, no, no está nada preparado, eh, no, te no, acabo no, fue, de encontrar. súper orgánico. Sí. Hey guys. Jueves 21 de junio. Un día bastante especial porque es el comienzo del invierno. Vamos a estar en invierno hasta el 22 de septiembre. Y, y bueno, las temperaturas en Santiago al menos ya se hicieron sentir como invernistas. Además, Facebook me dice que es el día de la selfie. Así que... Ok. Facebook, a través de Instagram, saca una nueva herramienta para sacar videos más extensos. Y está customizada para. Se llama IGTV. Una plataforma para videos verticales que se puede ver tanto en Instagram como en la aplicación de IGTV. Y eso, pues ya está acontecido esto. Este es el capítulo 317. Y ya me voy a la pega. Instagram TV todavía no sé qué pensar sobre eso en verdad no no, no sé si el lente o oh, mis lentes están pero básicamente Instagram TV es una plataforma aparte de Instagram para ver videos en formato vertical porque en verdad uno usa antes de esta forma el celular y ver un TV de hecho a mí siempre me ha gustado. Lo único que me gusta es que se centra en el contenido. No es como oh, contenido. Vas a ver contenido de las personas que ya sigues en Instagram. Y para crear contenido para IGTV te tenéis que eh, hacerlo en otra parte. La aplicación no te entrega herramientas para editar como lo hacía Instagram, como lo hace Facebook o como en algún momento lo hizo Vine. Entonces tenéis que hacer el video aparte. Y te acepta videos desde 15 segundos hasta una hora completada hasta el día de hoy no he visto un. nunca he visto un video de una hora no sé qué pensar de esto, tengo un puro pero ¿para qué le ponen TV si no es TV? hace mucho tiempo que dejamos de ver TV es como el contenido que vemos en estos dispositivos no es televisión de hecho los contenidos que más me aburren en la red son los que tienen formato de televisión no formato de internet. ¿qué piensan? Y en verdad aún no sé qué mensaje. Eso. Costa y milito. Buenas, ah, sauce. Bien, sí, sí, Esto no, no está nada preparado. No, no Te acabo de fue encontrar. Es súper orgánico. Sí. No como acartonado sí. esto, así como muy, muy orgánico. No. Muchos matices, Mucho matices de colores. Muchos sí. matices de colores. Quiero hacerte una pregunta, porque Dígame. tú eres como más cercano a mi generación. Entonces yo creo que tú sabes más de la noche de San Juan. ¿Para qué les voy a mentir? O sea, como. La higuera y una guitarra. Ah, ¿eh? Supuestamente como... que si tocáis También... guitarra o dejas, veía ya al diablo o algo y el, así. Y claro, y el diablo te enseñaba a tocar guitarra. Te podías volver pues un gran artista. Un virtuoso un como virtuoso. lo fueron. Creo que hay muchos que supuestamente hicieron es... pacto con Pero sí. caché de dónde viene eso? ¿El coleflecha? No, no, no, no, la noche de San Juan. Eh, me imagino que era algún Juan. Po. Es año nuevo para los mapuches y año uh -huh. nuevo para los Aymaras. Había fiestas de, del solsticio invierno. Los españoles, para para asociar estas fiestas con el diablo uh -huh. se trajeron esta fiesta del, de la noche de San Juan que es muy española ah. y todas las actividades que hay, porque no era solamente la higuera era, eh, había una de las papas que, que pelaba y una papa, la pilada y hasta la.. Ver, otra, la pelada y ya hasta la mitad y después una pelúa y las ponéis bajo la um, del catre. Del catre. Entonces cama. La, el, el catre cama. Y en la mañana sacáis la papa y si según te salía la papa, era como te iba a ir en el año. Ah, si salía la papa pelúa, Es eh, mal, mal año, mal año. Media pelada es como sí. la, la media. Siempre igual es bueno ser medio pelado, nomás, sí. no pelado entero. Sí. Es en una fiesta que este, se hizo para, para asociar al diablo con la fiesta indígena de esta región. El diablo, el diablo. ¿Lo vieron? Sí, <risa> sí, era. Yo trato de culturizar a la gente del blog Pero, y, no se puede. pero me, me, no llega el diablo con sus sí, movimientos pélvicos sí, sí. y su sabrosura sí, Empieza con sus espasmos pélvicos claro, muerde el labio, muérete el labio No, ah, no, no. no. me gusta. Este es mi nuevo escritorio, mi nuevo lugar de trabajo, donde pretendo editar mi blog, mi podcast, mi... Siempre quise algo como esto. Tiene este es un cajón. Bueno, por aquí después va a estar el micrófono para hacer las fotos en off del podcast. compré un Todo Pad, que es como un mouse pad, pero en realidad donde cae todo. Está bueno, ¿no? Como que me falta una luz. Pero bueno, son las unas 6 de la mañana y grabé un podcast para Isda. Creo que sin temor a equivocarme puedo decir que es el profe que me hizo que me gustara mucho el diseño gráfico. Pero fueron sus clases las que me guiaron a decir, sabéis qué? Parece que esto es lo mío. corte la escena, 17 años después eh, me encuentro con tomándome una cerveza con mi profe que hizo que me quedara en diseño y me especializara en diseño se viene un podcast muy bueno, debo decir no llevé la cámara porque quería enfocarme bien en la conversa y no estar distraído como tomando la toma y que sé yo y en ese sentido hoy día eh, decidí que el vlog perdiera un poco porque esto va a estar en el podcast, así que por lo demás les hice una pregunta por Instagram sobre IGTV que en verdad tengo serios problemas con que se llame TV porque no es una TV es un celular. Igual me, me llama la atención. Si bien a los que les pregunté en Instagram. Pero la mayoría no está ni ahí con IGTV. Pero lo mismo pasaba con las historias. Yo particularmente no estaba ni ahí con las historias. Pero ahora soy un poco adicto a verlas. Como a producirlas. Algo vamos a hacer con eso. Tal vez hagamos el pago ahí. Tal vez cuente otra historia. Porque no sé. O haga un resumen del blog. Y lo lleve a Instagram. No tengo idea. Pero me intriga estar ahí. Eso sería todo. Estoy un poco hiperventilado, porque tengo unas cervezas de más, y son la una de la mañana y... Bueno, qué bonito mi escritorio, ¿no? Que alguien se atreve a decir que no es bonito mi escritorio. Este fue el episodio Whatever del blog de sauce y ahora toca la parte divertida. Tengo que editar este blog. Es eh, mal, mal año, mal año, mal año. La media velada como todo media pelada. Sí, media pelada es como sí. la, la media. Siempre porque... igual bueno ser medio pelado o no, no sí. pelado entero. Sí. <risa> si no, ah. sí, porque si no matáis todas las naves. Sí, los vi. <risa>